Bueno, el profesor no, Pierre no está, pero no me van a llegar. Eh, bueno, eh, hola a todos, yo soy David Lamo, soy de aquí de la UIS y voy a presentarles un reporte de lo que hice en mi eh, pasantía de investigación aquí eh, denominada Estudio Fenomenológico del Tamaño de Esquimiles Magnéticos con el profesor Pierre, que ¿no a Y bueno. Para hablar de esquemas magnéticos, eh, para que todos est est estemos hablando en el mismo lenguaje, vamos a considerar um, el modelo más, uno de los modelos más sencillos de un material torromagnético, que es el modelo de Heisenberg. El profesor lo mostró: es un modelo de espines en los que se pueden mover en, en, en el espacio. En ese modelo, eh, la magnetización es un vector unitario, es un campo continuo, que me va a decir cómo están los espines en promedio del material que estamos considerando, y la energía en este modelo está dado por esa situación. Un mínimo absoluto cuando uno ve el, la expresión de la energía, mínimo absoluto es una configuración totalmente ferromagnética en la cual la magnetización es un vector constante, y pues podemos decir, por ejemplo, apuntando todos hacia arriba, sin embargo hay una sinergia de rotación. Sin embargo, hay otro tipo de mínimos que son mucho más interesantes y son fundamentalmente distintos al, a este mínimo ferromagnético en el sentido que el profesor habló de que tiene una estructura, una estructura topológica que hace que no se pueda deformar continuamente a este estado de la izquierda. Eh, esto, esta característica se cuantifica con un índice topológico que les llaman en este en Nuestro campo le llaman la, una carga topológica, que puede ser un número entero. Y pues, topológicamente es que uno no puede formar un estado con una carga topológica a un estado que tiene otra carga topológica distinta. Y físicamente lo que esto implica es que como tenemos unas derivadas en la, en la energía, esto implicaría una energía infinita, porque para pasarme de un lado al otro necesito violar las leyes que el profesor dijo, que es cortar, eh, torcer y, y otras, otras operaciones, que son discontinuidades y requieren energía infinita. Eh, los primeros que, que dijeron este tipo de discriminación, que pues, es un concepto que viene físicamente pues, con energías, pero en materiales magnéticos fueron de y Polakov otra vez aparecen esos nombres, eh, los cuales ellos lo que hicieron fue pues tenemos esta energía de la que se estaba hablando y dijeron sol, busquemos soluciones que cumplan esta, esta, esta condición de, de que tienen una carga topológica, ese índice topológico como una entera ¿cómo lo hicieron? pues el, este vector unitario se puede ver como los puntos sobre una esfera entonces ellos en vez de pensar en, es, en, el, en la magnetización pensaron fue en un número complejo, hicieron una proyección estereográfica, y entonces trabajaron con un número complejo como la variable la nueva variable. Y en términos de esta variable, la solución se puede encontrar fácilmente, es una eh, función analítica de la variable Z, que está compuesta entre las dos variables espaciales del plano. Y es interesante que la energía de un mínimo que, que cumple que eh, esta condición Q está completamente dada por 8 por. a por... ¿sí? Eh, el caso más sencillo, en es el que consideramos un esquilmión aislado, eh, con carga toco, topológica 1, tenemos esta WZ igual a Z sobre R0, donde R0 es un parámetro que da el tamaño del esquilmión. Y aquí en la derecha tenemos un, un dibujito de cómo sería un esquilmión de tamaño 5. Vemos que hay una región del espacio donde tenemos en el código de colores una componente de la magnetización Z y el positivo de Ola 1 y hacia infinito el, el perfil de Skirne se va yendo hacia una configuración donde M es 3 y MZ es, es igual a menos 1. Vale. Eh, bueno, la, la, una característica interesante y que se ve expresada también en la forma de la energía. Es que este parámetro, que es el tamaño de la, del esquema, es un parámetro libre. Eso se puede, es una consecuencia de que esta energía que tenemos acá es, es invariante de escala. O sea, si no es una, una dilatación en alguna de esas variables espaciales, eh, por las derivadas se cancela y la energía es igual. No depende del tamaño. Y por lo tanto, una pregunta de investigación la pregunta de investigación que nos planteamos es si al agregar nuevos términos de interacción en nuestra energía, como se ven en materiales más realistas, pueden estos definir un tamaño óptimo para los experimentos, o sea, fijaron un SR0 en términos del, de los parámetros del sistema. ¿Por qué queremos considerar más interacciones? Porque estos mínimos de los que les estaba hablando antes eran mínimos locales, entonces, pues no uno no esperaría que se encontrara en la naturaleza, pero experimentalmente y de, también en simulaciones eh, se ha predicho que se encuentran esquirmiones en materiales que se llaman quirales, que tienen este tipo de interacción que se llama interacción de yalecistimorilla, también tienen anisotropía cristalina y realmente con campos magnéticos externos. Entonces, en esta nueva energía, de, queremos ver cómo es el tamaño de la esquina cuando uno asume la simetría axial como esa del dibujito que les estaba mostrando la energía toma esta forma que es la que se encuentra como en la mayoría de los artículos de este de este tema y nuestro primer enfoque fue hacer un enfoque variacional simplemente tomar el perfil de los que les había mostrado antes de ahora en polaco como una función de prueba insertarlo en la energía y minimizar la energía respecto a ese parámetro que teníamos antes antes libre. Eh, cuando empezamos a hacer eso, en el primer paso, hay un problema porque tenemos la integral de cero infinito de este funcional y si integramos de cero a r y hacemos cero de infinito, nos pues encontramos una divergencia que crece con o sea, un término que crece con el logaritmo del, del tamaño del sistema que estamos considerando. Lo cual, pues, diverge. Eh, sin embargo, hay un caso eh, cuando este término se anula, en el que la energía está bien definida y podemos hallar un, un tamaño óptimo, ese caso lo conocen como la línea crítica, que si asumimos que es positivo, nos fija la anisotropía del sistema a que sea negativa, o sea, para, para materiales que tienen una anisotropía disciplina pero en ese caso podemos encontrar un tamaño y está dado en términos de estos dos, eh, D menos, menos D sobre dos k que son parámetros del sistema. Sin embargo, si queremos... Ah, bueno, eh, otra cosa es que en, en este caso no simplemente encontramos un tamaño óptimo, sino que es el tamaño eh, exacto, porque cuando esta condición se cumple, como encontraron algunos, eh, como se reportaron algunos artículos, la solución es una solución exacta. Entonces, ahí no estamos adivinando, sino que esa es la solución. Sin embargo, por fuera... El análisis debe ser crítico porque no hay solución, debe ser numérico porque no hay soluciones exactas. Eso implica eh, solucionar esta ecuación diferencial, que es la ecuación de Euler-Lagrange asociada a la energía que les mostré antes, en la cual la primera parte igual a cero es la que se cumple cuando estamos sobre esta línea crítica. Y lo que nosotros hicimos para explorar un poquito fuera de la línea crítica es añadir un término de campo magnético, que sería lo que ocurriría experimentalmente, como que que soy un material que tiene K menor que cero, eh, me ubico como que tuneando el campo magnético en la línea crítica y moviendo el campo magnético puedo explorar cómo, qué le pasa a mis esquizones por fuera de la línea crítica. Esto lo hicimos, eh, el, el, la parte numérica le hicimos con un método Montecarlo y los resultados que obtuvimos es que eh, tenemos un un tamaño acá para delta H igual a cero, que es sobre la línea crítica. Este perfil no tenemos... tenemos la solución exacta, entonces no hay problema. Y eh, fuimos variando delta H y encontramos perfiles cuyo tamaño va reduciendo. Aquí definimos el tamaño como el, el, la distancia por la cual el perfil ya está sobre el, panel, el, sobre el plano, eh, delta igual a y medio Y vemos cómo va reduciendo... Eh, no, no diría linealmente, pero va reduciendo y tiene sentido porque el campo magnético quiere que, si, si lo incremento va a querer alinear a todos los espines hacia el mismo lado y pues eliminar esta existencia de un, un lugar donde los espines están opuestos. Eh, para el caso del tacho menor que cero, eh, el problema es un poquito distinto porque la fase como eh, el estado uniforme privilegiado es un estado que no es completamente ferromagnético sino está un poquito rodeado y no lo consideramos en este trabajo. Y bueno, eh, como hicimos en la solución de queremos comparamos con cómo lo hacen usualmente en la literatura. En la literatura lo que hacen es lo mismo que hicimos al inicio, con el perfil de la LACO, pero con este perfil que se lo denomina tipo domain world, en el cual hay dos parámetros, R mayúscula y W, y los ajustan para minimizar la energía. Eh, y hay otro que nosotros propusimos, que es un perfil de belán pero con un cutoff en, en la distancia, que hace que pues, la energía no diverja de la manera en que les antes, Esta exponencial negativa hace que la energía se comporte, sea, sea finita. Y pues vimos que para cuando me salgo ligeramente de la línea crítica, el, el tamaño, de los, nuestra solución es ajustando, o sea, encontrando los parámetros óptimos para estos perfiles, es igual a la solución numérica que teníamos. Sin embargo, vemos que el perfil tipo domingón lo, es como más flexible, por, lejos de la línea crítica, y vemos que se, se ajusta casi perfectamente a la solución numérica que nosotros obtuvimos. Entonces, eso como que justifica por qué se usa tanto en, en la literatura este tipo de perfiles y, y funciona muy bien. Y bueno, entonces todo esto fue para eh, materiales ferromagnéticos, pudimos estudiar su tamaño. Y los esquimines ferromagnéticos, como los de los que les está hablando, tienen como muchas posibilidades de aplicarse a aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, hay algunos problemas que, que, se, que se han encontrado debido a, a sus... A sus características topológicas, se encuentran eh, como efectos como el efecto hall, eh, efecto hall topológico, el efecto Hall de esquirmión, que hacen que sea un poquito de manejarlos cuando uno los quiere usar, como por ejemplo eh, bits de información. También existen como solución a estos problemas, se han propuesto otro tipo de esquirmión, que son los esquirmiónes antipermagnéticos. Y en un material antiforro eh, tenemos generalmente es un lápiz con espines que están eh, opuestos a sus, a sus vecinos. Entonces, en este tipo de materiales, el, un perfil de en este es, se presenta de esta manera, en la cual los esquema, los, la magnetización va dando vueltas sobre sí misma, pero de manera alternada. Eh, aquí a la derecha los comparamos con los esquemias de los que les estaba hablando antes, que son esquemias ferromagnéticos. Y vemos como, sí, como generalmente necesitamos un campo magnético para alinear todos los espines hacia, hacia un lado. Vemos como en el caso ferromagnético es sencillo eh, usar una bolina o algún otro tipo de instrumento para generar un campo magnético que alinee los espines. Sin embargo, en un material ferromagnético, eh, Necesitaría un campo, un campo alternado, de modo que me alinee en la misma dirección, como en el mismo sentido, a dos esquinas que son vecinas. Pero entonces está en el mismo sentido, pero en dirección contraria. Esto es muy difícil de hacer experimentalmente porque uno no puede formar un campo magnético alternado en distancias que son tan pequeñas como pues la, la distancia de red de un material. Eh, lo que se ha hecho para solucionar esto es usar un sustrato también antiferromagnético cuya magnetización actúe como un campo magnético alternado, pero esto es muy difícil de hacer. O sea, los los antiferromagnéticos no han sido como solo en algunos casos, en materiales muy específicos han sido detectados y pues plantea la pregunta de Sí, podemos encontrar esquilmiones en materiales antiferromagnéticos, pero sin la necesidad de ese campo magnético alternado. Entonces, eso quiere decir que en nuestra, en, en nuestra energía no consideramos el término de campo magnético. La ecuación diferencial que nos queda es exactamente la misma en el caso ferromagnético. Son equivalentes. Y pues usamos los. Los, las herramientas que había desarrollado para el caso anterior, para este caso de 10 antiferromagnéticos y ahora voy a no estudiar el, eh, solo el campo moviendo el campo magnético, sino variar los parámetros como tal del sistema eh, para esto pues definí un, un parámetro dimensional kappa que depende de, las, de los parámetros físicos del sistema y lo variamos para explorar como el diagrama de fases de estos materiales antiferromagnéticos considerando que no hay campo magnético. Eh, los resultados que encontramos son interesantes, porque variando este parámetro K, encontramos que solo hay un tipo de materiales con D positivo, en el cual el tamaño del esquilmión tiene un tamaño eh, finito, eh, que nos sugiere que aquí se podrían formar esquilmiones antiferromagnéticos estables. Cuando K y por lo tanto D pasan a ser negativos, eh, el tamaño de los esquilmienes tiene que ser cero. Entonces, uno podría decir que son inestables. Y en, entonces encontramos una región del espacio de fase en el que se podrían encontrar, eh, se podrían formar esquilmienes antiferromagnéticos sin, sin campo magnético. Y bueno, eh, a manera de conclusión, eh, Resalto que los esquermiones ferromagnéticos se han encontrado experimentalmente y son mucho más fáciles de formar que los esquermiones antiferromagnéticos. Eh, la técnica que, que desarrollamos permite estudiar las habilidades de antiferromagnéticos, como lo mostré al inicio, con todos los términos que, que usualmente se usan en la literatura. Y esto mismo, este, este estudio en tamaño de también nos permite explorar el espacio-fase de de materiales antiferromagnéticos buscando soluciones tipo esquilmión que tengan un, radio, un tamaño finito. Eh, como trabajo futuro, pues queremos comprobar si este espacio de fases en el cual encontramos que se forman esquilmiones con un tamaño finito, es, es, en ese espacio de fases, en ese región del espacio de fases, efectivamente se forman estos esquilmiones usando simulaciones de Monte Carlo o pues esperando experimentos en materiales que estén en ese como bueno, en esa zona del, del, del espacio. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta en los sectores donde hace la comparación entre el ferromagnético y el termo sí. En la gráfica. ¿Sí? ¿Existe un límite, digamos, entre definir un material por la administración internal, y, y como, hacer un grupo de materiales pequeños ferromagnéticos termo magnéticos? Sí, uno lo puede pensar... O sea, matica, matemáticamente uno lo piensa de esa manera, como... Un um, dos. Entonces, oh. Así, matemáticamente, ese es, es sistema es equivalente. Entonces, podría, uno podría decir que sí, que son dos materiales ferromagnéticos. bueno O sea, el antiferromagnético es que han tratados, pero no hay que quejen, digamos. ¿Es que no es relacionado con ¿Eso jugaría para mantener. Pues uno debería pensar en o sea, qué proceso físico lleva a que una estructura forme ese, spin, ese patrón alternado. No sabría decir. Pero no sabría qué más decir la parte de... Eso. Sí. Yo estaba, yo estaba pensando eso, que lo que quería entender era un poco más allá de, la, de cómo expresar matemáticamente, cómo pudieras expresar matemáticamente. Ah, pues, eh, pues, ¿Estás interesado en saber desde el punto de vista físico qué es la diferencia? No, sino, eh, digamos, ¿en qué límite usted puede decir que este material es anticomunitativo? Porque eh, tengo esta función de teoría bastante... ¿Cuándo vamos? son los pedazos grandes? de material ferromagnético en la información opuesto No, no, no. Localmente antiferromagnético. Es realmente el exchange que hace que realmente... Como en los óxidos de cobre, por ejemplo, que se usan en los IPC a dos cero, entonces hay un orden antiferromagnético. La gente, no No son dominios ferromagnéticos, es no, realmente... Entre el primero que Ah, que okay. sí. sí. la ¿Y la, la dependencia con la temperatura? Ah, bueno, esto es todo hecho como en una teoría de campos que es como efectiva, o sea, a temperatura finita y longitudes de onda grandes. Entonces, todo esto es a temperatura casi cero o baja. Ah, entonces, ¿Y, y qué te tú con, con variaciones de temperatura? Eh, lo que uno ve en, en. Eso ya lo hacen con simulaciones de Monte generalmente, estudian cómo, cómo varía el espacio de fase. Es. Es como bien fine-tuned el, el, el espacio de fase donde logran que la temperatura, ese juego de temperatura y campo magnético, deje que se formen los esquirmiones. Pero en principio, pues el estado de esquirmiones por sus características topológicas, es más estable que otros tipos de estados como vórtices, y de esa manera. O sea, es, es un poquito más difícil incluir la temperatura, hace que sea más difícil de formar, pero no diría que sería imposible encontrarlo incluyendo la temperatura. Eso lo veremos con las simulaciones de Monte Carlo. para aclarar eh, qué es no, esta parte? ¿Pero estamos trabajando con... O sea, ¿Es un modelo de SO3? Sí, sí, sí. Exacto. Eh, la, el, la acción o energía libre es esta que está acá. Que ¿Es el modelo de SO3 o de...? ¿De, de, de qué de, de Heisenberg y, y O sea, y, ¿y qué es lo que induce a...? Que se, se forman en temperatura, bueno, eso el, en, en el caso experimental se ¿sí ha visto que son este tipo de interacciones de la luz con un juego de campo magnético y la anisotropía también tiene un rol. Ahí se rompe se sí, círculo, ahí ya nos queda exacto. la simetría continua. ¿no? Exacto, eso ya no es si hace repeticiones ya no hace reflexiones espaciales, ya no es continuo. Eso es lo que hace, experimentalmente hasta ahora se ha visto en materiales que tienen ese tipo de interacción. O Esos sea, es los que llaman materiales quirales. Parece que eso es lo que hace que se estabilicen. Porque son posibles soluciones locales en el caso en que no haya este tipo de interacción. Pero, ¿Son posibles pero no son o estables? En un material ferromagnético normal no son estables. Hay los dos. O sea, eh, puede, ser, puede ser un como estado metestable uh -huh. y típicamente lo que, por ejemplo, para el caso más difícil es el caso puramente ferromagnético es otra porque ahí donde hay más fluctuación. Uh -huh. Pero se puede, lo que se puede hacer es, eh, se, se calienta justamente a una temperatura donde eh, la energía de esos esquirmiones es superior a la de las energías ferromagnéticas, eh, la temperatura suele suficientemente alta para que aparezca y luego se hace un quench. Se enfría y se quedaron ahí medio congelados y, y, y están como estado fuera de equilibrio metastables, Es una posibilidad y se hace, se, se ha hecho experimentalmente. Y, y aquí la idea es que a causa de esos términos suplementarios ya aparezcan como configuración de más baja de energía y típicamente van a aparecer un lápiz. Eh, que... Yo tengo una pregunta por eh, eh, ¿Qué hacen que eh, ¿Qué propiedad? Eh, la existencia de es que en el material. ¿Qué propiedad macroscópica Bueno, el Bueno, parte de por qué son tan interesantes es porque afecta cuando usted pasa una... Si digamos que tenemos un material 2D como de estos, que es como una calle de ese material, eh, si no manda una corriente con electrones, los electrones como que adquieren una fase y se ven doblados, sienten un campo magnético virtual que hace que se doble. Entonces, eso es algo que ya se ha medido y que es un efecto macroscópico de la existencia de esquimunas en eh, ¿Y sobre eso? Eh, no sé qué otras... Eh, el esquimión como tal también se mueve. Esos es otros de los problemas que existen. Eh, no conozco muchos más. Ah, sí, no. o sea, primero, para el transporte electrónico, es pues, interesante porque eh, a haber un enorme y, y el electrón va a sentir un campo magnético efectivo. Y, y de hecho, pues, yo estaba hablando esta mañana de adelantes de echar una manera de hacerlo con un una vez que se tiene un látiz de esquimión, si uno echa electrones eh, por encima de eso a que se muevan, eh, típicamente eh, eso es un, una situación ideal para simular un efecto el efectivo y un aislante de chern para empezar, con transporte electrónico nada más por los bordes. Y, pero también como en, en el filtrónico, una, una señal esquimiónica, justamente con su carga puede puede puede puede acarrear información y se pueden manipular sus funciones se pueden mover o entonces sea, tiene un doble interés también desde un punto de vista electrónico pero desde un punto de vista puramente magnético también Gracias. Mm -hmm. okay. entonces le damos las gracias a las escuelas y a David y también felicitaciones de verdad por esta colaboración con los tutores.